Te saludo nuevamente desde Crescante, estrenando una nueva sección que tiene que ver con el Excel con el manejo del Excel para poner en práctica algunas cosas que de repente se van olvidando. Y el primero de, que vamos a platicar es que cuando nosotros abrimos un archivo de Excel, lo primero que se genera es un libro. Y ese libro contiene hojas y las hojas las vamos a aprender a gestionar en este video. Eh, en la parte inferior que tú puedes alcanzar a ver, ahí viene la hoja y la hoja número uno. Y nosotros podemos crear cuántas hojas se requieran a través de este símbolo de mes. Entonces, yo le aprieto más y se observa cómo se generan hojas. Una vez que generamos hojas, podemos generar una, dos, tres, cuatro, cinco hojas. Nosotros podemos también cambiarnos esa hoja. Y con el botón derecho del mouse le podemos cambiar el nombre. Y le ponemos, po eh, le, le podemos colocar inventario, eh, uno, le podemos poner roles, botón derecho del mouse o botón secundario roles y así sucesivamente de tal manera que nosotros tenemos aquí eh, la opción de poder cambiar de nombre a las hojas también podemos botón derecho podemos mover o copiar y le podemos crear una copia o podemos mover la hoja y le podemos poner antes de el inventario y ya lo mueve y lo pone antes del inventario de acuerdo otra manera que podemos hacerlo, es otra cosa que podemos hacer es cambiar de color eh, eh, la edición. ¿no? A través del botón secundario le ponemos color de la pestaña y el color de la pestaña va a ir cambiando de acuerdo a lo que requiramos nosotros. Entonces, de esta manera podemos ver que eh, podemos ir cambiando los colores y podemos ir ajustando otra hoja más que la pone ahí después de la hoja 9. La podemos mover o podemos crear una copia. Puedes crear una copia en este mismo archivo y te va a poner hoja 9, 2. Y ya puedes cambiar de ahí el nombre. También podríamos eh, generar o insertar una hoja que ya tengamos usada. Ahorita no lo vamos a hacer, pero al final de cuentas vamos a hacer lo siguiente. Podemos seguir insertando hojas, podemos moverlas de posición directamente eh, con el mouse, arrastrándolas con el clic primario del mouse y también podemos... Eh, eliminarlas, ¿no? Por ejemplo, voy a eliminar esta hoja, voy a eliminar esta otra hoja y vamos a crear una nueva hoja. Esta hoja la vamos a, también la podemos mover o la podemos ocultar a través de, este, de esta opción de ocultar o podemos ponerle mostrar, ¿no? Y te va a decir cuál es la hoja que quieres mostrar, la 11, y le ponemos aceptar. También podemos crear hojas a través de protegerlas y también eh, mover o copiar la hoja, ¿sí? Podemos mover o copiar la hoja y a partir de eso podemos generar en un nuevo libro y le damos a aceptar y la hoja se va a crear o se va a copiar en un nuevo libro. Y de esa manera nosotros podemos estar gestionando eh, hojas en nuestros libros de Excel. Si puede utilidad este video, dale like y compártelo para generar más comunidad. Te mando un saludo y ponme tus comentarios.